Hola, mi nombre es Vilma Viviana Ojeda Caicedo, soy profesora de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y mi nombre es Sonia Contreras y soy profesora de la Facultad de Ingeniería de la UTEM. El proyecto WSTEN eh, significó eh, conocer eh, situaciones de diferentes eh, universidades eh, de Latinoamérica y, europe y europeas en cuanto al contexto de... Qué es lo que pasa con la mujer en las carreras de WSTEM y para nuestra universidad pues fue un momento de poder eh, saber cuál era la realidad de la Universidad Tecnológica de Bolívar en cuanto a la equidad de género en todos los niveles de la universidad. Entonces esa autoevaluación pues ha servido para poder eh, implementar algunas eh, acciones específicas como por ejemplo eh, una beca que es especialmente para eh, mujeres, para que puedan acceder a hacer estudios de carreras de ingeniería en la, nuestra universidad. Sí, eh, ha sido, como dice Vilma, un tiempo de muchísimos aprendizajes. Eh, inicialmente, identificar esa problemática de la brecha de género eh, en carreras STEM, porque se pensaba, sí, hay menos mujeres en ingenierías, en ciertas carreras, pero no la habíamos caracterizado completamente. Eh, pudimos conocer muchas estrategias que habían sido aplicadas tanto en universidades latinoamericanas como europeas eh, y desarrollar también nuestras propias estrategias en marco del proyecto a partir de todas las fortalezas de los miembros y nos queda eh, digamos, esa experiencia, de esas actividades, ese conocimiento eh, pero también muchos retos porque vemos que eh, esta problemática no se termina y que tenemos eh, todavía muchas, eh, mucho por trabajar para lograr reducir efectivamente esas brechas y continuar abordando el problema desde muchas perspectivas para poder encontrar soluciones.